Sin más preámbulos, en el video de hoy voy a hablar de los 10 mejores libros que he leído en 2020. Hola, yo soy José Miguel Tomasena. Originalmente vine aquí a estudiar a los booktubers a través de una etnografía en YouTube. Una investigación participativa. Y así fue como empecé a hacer videos, pero después le agarré el gusto. Me, me, me agradó seguir haciéndolo y aquí sigo. Si te gusta este video, te voy a pedir tres favores. Uno es que al final comentes cuáles son tus lecturas favoritas del año. Dos es que te suscribas a este canal dándole clic a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un contenido nuevo. Y tres, que sigas viendo. Este video no sigue un orden establecido, jerárquico, estricto del 10 al 9, porque eso es muy difícil, excepto los tres últimos libros que eso sí he hecho un esfuerzo concienzudo para pensar realmente cuáles son. Una de las grandes lecturas que tuve este año es el libro Job de Joseph Roth. Este libro lo había comprado hace muchos meses y lo tenía ahí en mi estantería esperando el momento adecuado y el momento adecuado llegó en medio del confinamiento, en medio de una crisis lectora que yo estaba yo lleno de ansiedad, supongo que saben de lo que estoy hablando. Espero que si ustedes están atravesando uno de esos momentos difíciles pronto se les pase y espero que alguno de estos libros pueda contribuir a su relajación. De modo que apareció Joseph Roth con este librito y me ayudó muchísimo a romper esta esta mala racha. Se trata de una breve reinterpretación del mito bíblico de la historia de Job. No sé si se acuerdan Job era un güey al que de repente le iba todo mal todo mal todo mal todo mal y establece unos diálogos con Dios para reclamar y unos diálogos con otras personas que le dicen si te ha ido tan mal es porque has hecho algo malo porque a la gente mala le va mal y a la gente buena le va bien a mí esta idea me trastoca y en algún sentido mi novela La caída de Cobra eh, es una especie de tratamiento alrededor de este tipo de ideas. En este caso se trata de una familia judía que vive en Ucrania a principios de siglo en una zona muy fría y que tiene un hijo eh, pues con alguna clase de retraso mental y comunitariamente todo el mundo asume que este hijo es un pues una carga, una desgracia para la familia y la, y la misma familia lo interpreta así. Pasarán muchas cosas que no voy a contar ahora y finalmente ese hijo se revelará como una cosa diferente. Es una prosa muy bonita, muy limpia, muy expresiva, eh, buenísima. Quiero hablar también de Casas Vacías de Brenda Navarro que se editó por eh, sexto piso, que es una novela demoledora sobre la maternidad y sobre el deseo de ser madre, contado desde dos perspectivas, una desde una madre a la que le roban a su hijo y la otra desde la perspectiva de la mujer que le roba al hijo a la otra. Parece que les estoy haciendo spoiler pero les aseguro que no, entre estas cosas pasan eh, muchísimas situaciones y lo más admirable en mi opinión es la construcción de las voces de estas mujeres que aportan perspectivas muy eh, fuertes sobre lo que significa ser madre quiero hablar también de la invasión del pueblo del espíritu de juan pablo villalobos editada por anagrama que es una novela que da un giro respecto a la trayectoria habitual de, de juan pablo que normalmente ha estado vinculada a un humor satírico un amor un humor muy eh, muy explícito aquí hay un humor pero eh, eh, más soterrado, trabajado con otro modo y me parece muy interesante que este autor, que me gusta mucho, esté explorando estas vetas nuevas y es una novela que trata en el fondo sobre la resistencia a encasillarnos en una identidad eh, y en ese sentido contra todos los discursos políticos que intentan construir esencialismos nacionales de raza, etcétera, a partir de identidades cerradas. Es una novela en ese sentido muy antifascista. También leí con mucho gusto un pequeñito ensayo de Rafael Gumucio que se llama Por qué soy católico. Este me lo encontré de rebote en una librería eh, cuando estaba yo buscando documentación para otro proyecto en el que estoy metido. Entonces en la zona como de teología apareció este librito y me gustó mucho. Hay toda una larga tradición de como pequeños ensayos donde la gente justifica por qué es creyente o no es creyente o católica o no católica. Y eh, Gumucio hace su propia aportación a partir de la historia, digamos, de la iglesia latinoamericana. Y eh, me, me gustó mucho como un testimonio un poco de su, de su fe, de sus dudas y de, su, de las contradicciones que implica el catolicismo hoy. Otra novela que me gustó muchísimo es Poeta chileno de Alejandro Zambra, eh, de la que quizá publique en algún momento alguna reseña, no lo sé, estoy pensándomela, díganme en los comentarios si les gustaría o no. Es una novela sobre la paternidad, eh, sobre los lazos de amor que podemos construir entre generaciones y por supuesto sobre el amor a la poesía en medio de una serie de aventuras delirantes de los poetas que suelen tener aventuras bastante delirantes, graciosas, patéticas, heroicas, depende de cómo queramos verlas. También leí por primera vez en mi vida, porque no lo había hecho, Historia Universal de la Infamia de Borges. Yo había leído por supuesto los cuentos posteriores, los cuentos más fantásticos que están en ficciones, en el Aleph y en estos, pero... Eh, nunca había leído estos cuentos que son como más de cuchilleros, ¿no? Así los, se les conoce y son como la primera parte de la cuentística de Borges. Y me gustaron mucho, no me gustan tanto como los otros, es decir, no, no ha alcanzado la madurez, pero ya se nota muchísimo el estilo de Borges y, y tiene, tiene un, unas cosas increíbles, ¿no? Increíbles, se las, se las recomiendo muchísimo. No podría faltar en esta lista el libro Nuestra parte de noche de la argentina Mariana Enríquez que ganó el premio herralde de novela el año pasado y que leí también durante el confinamiento una vez que había pasado todo, todo, todo este bloqueo del que ya hablé y me gustó mucho, tiene una reseña que les dejo enlazado acá para que se claven un poco más, es una novela sobre de horror, está situada en Argentina y que hace un repaso de la vida política y social de Argentina muy muy recomendable. Y ahora ya nos acercamos a la parte alta de la lista. Ya ni sé en qué número vamos pero bueno, ustedes disculpen, reprobé aritmética desde la primaria. Y en este caso quiero, quiero hablar de todos los hermosos caballos, All the Pretty Horses, la novela de Cormac McCarthy que me conmovió muchísimo digamos, esta, esta novela y, las, y los libros que siguen ya están en la categoría de cinco estrellas, no es decir, libros que perdurarán en mi memoria como grandes, grandes cosas. No suelo dar muchas eh, estrellas en Goodreads, pero bueno, se trata de un western de dos chicos que son de Texas y que cruzan la frontera mexicana y es una novela de iniciación. Eh, Estoy dudando de hacer si hacer una reseña o no hacer una reseña en caso de que sí, por favor pongan en los comentarios si, si les gustaría o si no no les gustaría o qué hacemos. Después tengo que hablar de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Estos no los leí sino que los escuché y la neta es que me gustaron muchísimo. Y los escuché mientras cocinaba y hacía cosas de casa o limpiaba durante varios días y entonces la, la lectura de los diarios eran como, como si estuviera escuchando yo a Piglia a través de su alter ego Emilio Renzi pero a través de un actor que representa a Emilio Renzi y con todos estos juegos de espejos que construye pero estaba escuchando como cosas súper estimulantes eh, mientras mientras trabajaba y pues, destila amor por la literatura por todos lados me, me gustó muchísimo. En tercer lugar está Rusty Brown que es un cómic de Chris Ware que me gustó también muchísimo. Es muy difícil sintetizar pero digamos es a partir de un momento donde confluyen varios personajes en una prepa de un lugar en el norte de Estados Unidos súper nevado no me acuerdo en qué estado era se, se cuentan como las historias de ahí, de, de dos profesores, de los alumnos, etc. Y bueno, Chris Ware eh, es un maestro del, del, del cómic, de la narración gráfica, con un estilo súper eh, particular también, y que tiene en este caso la virtud de eh, contarte la vida íntima de personajes que están muy solos, que están con ciertos problemas, son, son tristones, ¿no? la vida un poco mediocre, de la gente mediocre como todos. Y en la zona alta de la lista están las cosas, ya las masterpieces. Una es La belleza del marido, de Ann Carson. Eh, es el segundo libro que yo leo de Ann Carson, el año pasado leí A tu biografía de Rojo y también fue uno de mis libros eh, favoritos, pueden verlo aquí en la lista de los mejores libros del año pasado. Eh, de modo que busqué este libro y también me, me, me voló la cabeza, es un, es, un, es un poema o una serie de poemas, tangos le llama ella, que cuentan eh, las distintas fases de amor y desamor y de ruptura, infidelidades y cosas que pasan una pareja a lo largo de muchos años. Eh, y como sucede con los libros de Ann Carson es muy difícil explicar lo bonitos que son, es decir, y lo terribles que son y lo raros que son porque esto hay que leerlo, hay que leer la prosa y sentir un poco este, cómo lo hace, es una cosa única lo que está haciendo Ann Carson que también ganó este año el premio Princesa de Asturias y, y bueno, no, sé, no me sorprendería que ganara el Nobel en el próximo año este o en algún caso porque es realmente una autora este, fuera de serie. Se los recomiendo mucho, está editado por Lumen. Y finalmente, el número uno, que en realidad tiene una trampa. Es los número uno, porque no se trata de un solo libro, sino de los cuatro libros que he leído de Alice Munro. O oh, Alice, el impacto que me ha provocado es tan grande que ya le dediqué un video exclusivo solo a los cuentos de Alice Munro, eh, que también les dejo el enlace aquí. En este caso voy a poner eh, demasiada felicidad, como si fuera el libro número uno, pero también podría ser eh, algunos de los otros que leí. Como ya he dicho, eh, son de una eh, capacidad extraordinaria para contar la vida íntima, de las mujeres las, eh, a través de detalles súper expresivos a, y, y tiene una asombrosa capacidad yo creo que es única que no la he leído a ningún otro cuentista de sintetizar el tiempo en un solo instante y después desdoblarlo entonces puede contarte vidas enteras en muy poco espacio y, y administrar esos tiempos y los brincos temporales es una cosa increíble para más profundidad vean el otro video y entenderán de lo que estoy hablando pero sobre todo, leanla. Se los recomiendo muchísimo. En fin, esta es mi lista. Eh, espero que les haya gustado. No sé si les, eh, algo les sorprende o no les sorprende. En los comentarios, como ya dije, pueden compartir sus propias listas, sus propias lecturas, recomendarme otras cosas. Si les gustó este video, por favor, denle like, pasen la voz con sus amigos y también pueden seguir viendo contenido mío como esta lista que les pongo de cositas variadas o este otro video sobre libros que cambiaron mi vida. Chao, nos vemos.